ese inmueble no se puede vender así, primero hay que aclarar esta situación. Ok, vamos, salgamos adelante. Aprendimos a solucionar problemas. Y cuando concluimos y escrituramos decimos, uy, nos fue bien. Bien la madre. ¿Qué es una promesa de compraventa? Para no entrar en la alta filigrana jurídica y conceptos legales que nos confunden a todos, vamos a haceros una comparación con aquel otro documento con el que todo el mundo la confunde. La escritura pública de compraventa. Vamos a comparar y a sacar similitudes o diferencias. Cinco cosas, cinco características que nos van a definir qué es en sí una promesa de compraventa. Si te quedas hasta el final, vas a poder concluir que la promesa de compraventa es un documento más importante que la escritura pública. Así. Gloria Navarrete nos pregunta, una inquietud doctor. ¿La promesa de compra-venta es el borrador de una escritura pública? Mi estimada Gloria, una promesa de compra-venta no es borrador de nada. Una promesa es un contrato poderosísimo. Un contrato tan poderoso como lo es el mismo contrato de compra-venta que ese se eleva a través de escritura pública. Entonces, para responder inicialmente esa pregunta, aclaro que no es el borrador de la escritura pública. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, su importancia la vamos a poder sacar o concluir de las cinco características que aquí ya paso a explicarte. Primera característica a tener en cuenta. ¿Qué buscan estos contratos? La promesa de compraventa busca algo totalmente distinto a lo que busca la escritura pública de compraventa. La promesa de compraventa Busca comprometer a que las partes se junten dentro de, digamos, 20 días a firmar un contrato de compra-venta. Tu compromiso y el mío es que los dos vamos a ir a esa notaría y ese día firmamos las transferencias de patrimonio. La promesa de compra-venta tiene obligaciones de hacer. Yo voy y firmo la escritura. Ambos vamos a firmar la escritura. La escritura pública tiene obligaciones de dar. Obligación de yo te doy mi dinero y tú me das tu inmueble. Transferencias de patrimonio. Es muy diferente a la promesa que solamente me comprometo a ir a firmar. Hay otra cosa. En la promesa de compraventa cuando se firma no hay una transferencia o no hay un traslado de la titularidad del inmueble. No es una transferencia de derechos reales. En la escritura pública sí hay una transferencia de derechos reales, que es el derecho real de propiedad. En la promesa de compraventa uno no es propietario, ni por cerquita va a ser propietario confirmando una promesa de compraventa. Lo máximo es que le puedan entregar el inmueble antes, pero es que eso no es transferencia de propiedad. En la escritura pública sí hay transferencia de propiedad. Hay algo que vale la pena aclararte. Si tú estás en este momento en un proceso de firma de promesa de compraventa y alguien te dice, cuando usted firme este documento, ¿usted ya va a ser dueño? No, te están metiendo gato por liebre, te están engañando. A mí me da mucho pesar de la gente más humilde que a veces compra terrenitos por allá en la ladera, en la loma o en la parte más marginales de las ciudades y te dicen... No, ya con esto usted ya va, va a ser dueño. No, uno con la, una promesa de compraventa no es dueño de absolutamente nada. No te dejes engañar si estás haciendo un proceso de promesa de compraventa. Segunda característica, estos documentos se deben hacer en una notaría. La promesa de compraventa es un documento privado. Tú lo puedes elaborar en tu casa, en la oficina, lo organizas y lo firmas. Se acostumbra a que las partes... Vayan a una notaría a autenticar las firmas. Yo lo veo más como un acto de responsabilidad por identificar. A veces uno no sabe con quién está haciendo el negocio. Entonces, entrar a una notaría para firmar y que le tomen una foto y huella, eh, pues lo deja uno más tranquilo. Pero no es obligatorio la autenticación. Por lo tanto, no interviene como requisito obligatorio la notaría caso contrario es la firma de la escritura la firma de la escritura se tiene que hacer en una notaría que son los únicos habilitados para firmar escrituras públicas la escritura pública es un documento público la promesa de compraventa es un documento privado tienen alcances distintos Claro que también es cierto que en las promesas, de cuando se va a una promesa de compraventa, la gente va a las notarías para pasarse plata. Yo no sé, hay gente que todavía anda con costales, con la plata en efectivo, como si esto fuera lejano oeste. Uno preferiría hacer transferencias, pero para eso también se va a la notaría, para pasarse platas. Tercera situación. ¿Es obligatorio hacer promesa de compraventa para poder pasarla después a hacer una compraventa con escritura pública? La respuesta es no. No se necesita de la promesa de compraventa. Yo puedo llegar y ponerme de acuerdo con mi compadre. Cómpreme una, una finca. Listo, señor. La finca vale mil pesos. Perfecto. Aquí tengo los mil pesos. Usted tiene su certificado al día. Vamos para la notaría. Y en la notaría la protocolista nos hace la escritura y listo. No necesitamos promesa de compraventa, pero estas condiciones para que se reúnan definitivamente se tienen que alinear los planetas. Yo creo que la promesa de compraventa es un documento muy útil, inclusive para los compadres, porque casi que un proceso de compraventa no es inmediato. Tiene sus pequeños pasos que por lo menos se demoran unos ocho días en tener todo al día. Ahora bien, estamos en un país de faltones donde una persona le dice a uno, vale, le va a comprar ese carro, listo señor, vale 100 pesos, denme 50. Al otro día el tipo dice, no, ¿sabe qué? Devuélvame los 50 porque ya encontré otro carro más barato. Entonces, para evitar este tipo de cosas, las promesas de compra-venta cumplen una muy buena función, comprometen a todo el mundo. Señor, usted dijo que iba a prometer en venta su inmueble, me lo tiene que vender y nos vamos a ir a la notaría. Dentro de 8 o 15 días y usted me tiene que transferir su patrimonio. Si no, incumpliría el contrato. Entonces, la promesa de compraventa organiza todos los micos para la foto. Todas las dificultades, todas las condiciones, todos los preparativos, los organiza para que estén en perfectas condiciones el día de la firma de la escritura. Yo prefiero siempre empezar con la promesa de compraventa. De hecho, solamente lo he visto una sola vez, el que... Como les decía al principio, eran dos compadres que se conocían que fueron y, y se hicieron una compraventa venta al mismo día. De resto, todo mundo utiliza la promesa como documento preparatorio del otro contrato, que es la compraventa. Cuarta característica. ¿Cuál de estos dos contratos es el más fuerte, el más pesado, el más importante? Antes de responder, te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí publicamos. No olvides compartir y regalarme un like. La promesa de compraventa es el documento más importante de todos. Porque eso es como cuando uno está en la universidad. La promesa de compraventa es lo que permite avanzar paso a paso, mes tras mes, año tras año, para llegar a un punto en específico que sería la graduación. La graduación del proceso es la escritura pública. Y un grado es muy cortico. Uno a la notaría solamente va a firmar y a pagar los gastos notariales. Pero realmente la promesa de compra-venta es, es el documento que recoge y recopila todos los compromisos que el promitente vendedor y el promitente comprador tienen para acomodar el inmueble y acomodar los recursos económicos para que sí se dé la firma de la escritura. La idea es que la promesa de compraventa es la que ayuda a hacer el negocio. O sea, la promesa de compraventa es el negocio como tal. La escritura es la materialización de que todo se preparó bien Y ya el negocio se concretó con una firma Punto, sale pa' pintura Y vale la pena reflexionar que A pesar que la promesa de compraventa Es el más importante de estos dos contratos Resultó que a nosotros nos dio solamente por copiar y pegar Sobre un formato del cual ni siquiera entendemos Los conceptos que a veces A veces dejamos cosas escritas allí Que no tienen nada que ver con, la, con lo que es el negocio La escritura pública es definitiva La promesa de compraventa organiza y acomoda las cosas. Si organiza y acomoda las cosas, lo mínimo es que nosotros entendamos qué es lo que estamos acomodando. Lo que a veces hacen las personas es se meten de cabeza con una promesa de compra-venta, copian y pegan, y en el camino empiezan a caer en cuenta. asco ah, pues en madre, resultó que ese inmueble no se puede vender así. Primero hay que aclarar esta situación. Ok, vamos, salgamos adelante. Aprendimos a solucionar problemas. Y cuando concluimos y escrituramos decimos, uy, nos fue bien. Bien la madre. Se demora muchísimo para escriturar. No caigas en esos pecados. Hacer una promesa de compraventa tiene su cuento. No significa que la tiene que hacer necesariamente, pues un abogado. Pero sí tienes que tener unos ciertos conocimientos que permitan estructurar muy bien el negocio dentro de cada una de las cláusulas de una promesa de compraventa. Una alternativa que a veces uno ve cuando ya la han embarrado hasta, la, hasta el cuello es que la gente dice, no, pues, ¿sabe qué? Devolvamos las cosas como antes. Usted me devuelve el inmueble, yo le devuelvo la plata. No, pues, valiente negocio. ¿Qué negocio más chimbo? Eso es perder plata y tiempo. Entonces, chicos... Denle importancia a la promesa de compraventa, que la escritura pública es una consecuencia de lo bien que se hicieron las cosas al principio. Quinto, ¿cuál de estos dos contratos es el más seguro? ¿La promesa o la compraventa en sí misma? Yo creo que la escritura pública de compraventa es un documento muy fuerte y muy pesado porque después de ser firmada, va a irse a una oficina de registros donde va a cumplir efectos para todos. Hay una protección legal para el derecho de propiedad. No significa que la promesa de compraventa sea una lagañemico, no. La promesa de compraventa es un documento privado, pero que obliga a ambas partes. Lo que ocurre es que como a veces hacemos las promesas de compraventa las patadas, pues terminamos resolviendo eso muchas veces de mutuo acuerdo. Cuando realmente existen incumplimientos claros de una de las partes y cada incumplimiento trae consecuencias. Hacer promesas de compraventa no es uno decir, vaya yo me quiero meter y después es como que me voy, porque en eso se ha convertido eh, las promesas de compraventa en este país ah no, eh, no, eso no vale mucho no, no vale mucho, no, tiene mucha fuerza, eh, la, la escritura pública pues es un documento público así que por efectos legales de tipo penal, pues digamos que, que es más mmm, sancionada la, es la promesa de compraventa, también se presta para falsedades no, eso sí que se hacen falsedades con promesas de compraventa, oiga Amigo, hagamos dos promesas, una de verdad, de verdad y una de mentiritas. La de mentiritas para el banco para que me desembolse más. Y no se están dando cuenta que están defraudando al banco y donde los pillen los van a meter en la cárcel. Chicos, las promesas de compraventa también tienen su delicadeza. Eso no es soplar y hacer botellas. Hay que tener conocimientos. En fin, sobre promesas de compraventa hay mucha tela que cortar. Yo lamento mucho que durante tantos años hayamos pensado que solamente es copiar y pegar y hemos hecho promesas de compraventa con chambonadas, falsedades y una cantidad de maromas que como salen al final bien porque es escritura, pues entonces la gente dice no, pues es que yo soy muy bueno es que haciendo promesas, no, simplemente han contado con éxito y suerte. Pero ese éxito no les va a durar toda la vida. De hecho, todas esas chambonadas son las que terminan dañando los inmuebles en sus tradiciones. Es donde empiezan a tirarse los estudios de títulos. Tarde que temprano van a pasar facturas. Ahora, pues no se trata simplemente de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No. No. La mayoría de los problemas que uno encuentra al momento de elaborar una promesa de compraventa son manejables. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados porque nosotros solamente manejamos promesa de compraventa al 50% a la firma 50% a la, firma, a, la, a la escritura pública. Entrego el inmueble cuando todo esto ya esté todo pago y ahí vemos cómo organizamos el resto de cosas. O sea, somos muy básicos. La idea es que ustedes aprendan muchísimo más para que anticipen los problemas porque si yo ya sé que eso va a ser un problema, si yo desde ahora desde la firma de la promesa, sé que voy a, eso va a ser un problema, pues voy a crear una cláusula condicional que me dice cómo voy a resolver ese problema y si llegara eventualmente a no resolverse, cómo va a ser la salida de esa promesa de compraventa sin que hayan lesionados económicamente hablando. Yo sé que tú estás interesado en aprender mucho más de promesas de compraventa, por lo tanto te invito a que te registres en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Tú me das la información y yo te voy a compartir información muy relevante para aprender cómo solucionar problemas, pero mejor, cómo anticiparlos para que de esa forma, conociendo en qué puede llegar a parar una situación, pues hagamos buenas cláusulas, cláusulas que nos abrevien dificultades cuando uno anticipa todos los problemas lo peor que puede pasar es que controla las dificultades en el futuro y puede inclusive escriturar mucho más rápido que de la forma en como estamos tratando de hacer las cosas. La mayoría de los problemas que surgen en una negociación de promesas de compraventa son manejables. Solamente es cuestión de saber qué cláusula construir para que nos ampare de una dificultad en el futuro. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo en Derecho Inmobiliario.